sobre cómo es vivir en ese barrio. Entonces a partir de una actividad grupal que ponga en juego lo que cada persona vivió se haría este intercambio que podría desarrollarse desde ayuntamientos o eh, desde asociaciones o grupos que trabajen con el tema de la ciudad u otros temas eh, para compartir y generar un espacio